Hola buscadores. La pregunta de esta semana que me han hecho uh, es una que parecía, le parecía muy interesante a la persona que me ha hecho la pregunta, lógicamente, por eso me la hace, ¿no? Pero bueno, a mí no me parece nada, nada especial en el sentido de que ya llevo mucho tiempo incluso hablando de ello. Tengo al menos un vídeo, no sé si más de uno, pero al menos un vídeo donde hablo de ello. ¿vale? Y Uh, solo que no usábamos esa palabra que me ha preguntado. Me ha dicho si podía hablar sobre, la sin, el, sobre el sincrodestino. Iba a decir la sincronicidad, porque esto ya, ya lo sacó Jung, Carl Gustav Jung, el psicólogo, <ríe> a principios del siglo pasado. Uh, pero no, no, se refiere a la sinc al sincrodestino, que es una palabreja inventada por Dipak Chopra. Actualmente está pasando mucho esto de descubrir la sopa de ajo, o sea, poner, inventar una nueva palabra, palabra, frase, curso, tema, libro, da igual, ¿vale? En este caso inventar una nueva palabra con la cual ha escrito un libro y ha hecho bastante dinero ese señor, evidentemente, uh, para decir algo que ya se sabía desde hacía tiempo, no que la gente lo sepa, ¿no? cuidado, sino en... El mundo espiritual, por poner un ejemplo, pues uh, eso se conocía hacía milenios, ¿vale? pero no se llamaba sincrodestino. Si vamos un poco más atrás, no mucho, pero un poco más atrás, resultó que Isamor Purbo se sacó de la manga otra palabreja, pero que no la había inventado ella, sino que ya venía de antes, ¿sí? que hablaba de la serendipia serendipity en inglés ¿sí? que venía de un de alguien que recopiló una una leyenda no lo voy a explicar porque ya está, hay un vídeo mío donde hablo de las serendipias ¿vale? pero que venía del país de serendip y que se refería a esas casualidades felices que ocurren a menudo en nuestra vida pasan cosas que no te esperas son súbitas inesperadas Positivas y que a veces incluso te pueden cambiar la vida. ¿vale? Ese tipo de sincronicidad, de situaciones positivas que no te esperas y que no tienen lógica ni razón de ser, simplemente aparecen, esa señora le llamó serendipia. Antiguamente ya se conocían también, solo que no se usaba ninguna palabra en especial, ninguna. Te decían, tu alma te va a ayudar si tú estás en el camino correcto y tu alma te va a ayudar si estás en el camino incorrecto la diferencia es que esas serendipias que conste que me gusta más esa palabra que el sincrodestino porque usar la palabra destino a mí ya me cabrea literalmente no tenemos destino no hay un destino marcado vale y al hablar de sincrodestino pues ya da la sensación de que estás hablando de algo que te va a pasar sí o sí y no ¿Vale? Por eso yo prefiero la palabra serendipia, que es igual de rara, pero al menos no tiene esa, sensa, esa, esa historia detrás. ¿no? Bueno, pues las serendipias resulta que te van viniendo para avisarte, para orientarte, para ayudarte a, a seguir tu camino. Si estás siguiendo un camino equivocado, equivocado en el sentido de que no es el que tu alma quiere o necesita, no es el que tú venías a aprender, sino que te estás yendo por los cerros de Úbeda. Entonces, viene una sincronicidad de esa, una serendipia negativa. Te pasan cosas negativas, que te van diciendo, tonto, por ahí no es, por ahí no pases, que por ahí no es. ¿vale? Y, pero te viene de repente algo que no te esperas, y negativo. Y negativo en el sentido doloroso, molesto, ¿eh? es positivo espiritualmente, puesto que te está corrigiendo. Por lo tanto, es positivo realmente, es correcto, pero puede ser doloroso. De las que hablan en el sincrodestino normalmente, en el libro este, y uh, lo que la gente suele entender, habla de la parte positiva, que es cuando estás en el camino correcto tuyo, tu alma te va poniendo la alfombra roja, te va ayudando, va haciendo que algunas cosas te sean más fáciles de solucionar, o que se te arreglen solas incluso, cosas que no esperas. O aquello empiezas a preocuparte por algo, que ay esto no me va bien, necesitaría, no sé qué. Y pam, aparece alguien que te lo dice, te lo hace, te lo regala, te lo da, yo qué sé. ¿Eh? Uh, esas sincronicidades existen siempre que estés en el camino de crecimiento personal. Ya empieza y sobre todo en el camino espiritual. Entonces es que se te llena la vida de sincronicidades. De ahí viene que te dicen fluye, fluye con la vida, porque si lo haces, no haces nada más que estar abierto a lo que quiere tu alma. Estoy dispuesto a seguir lo que me diga mi alma y a partir de ahí el alma ya se ocupa de mover los hilos para que te encuentres con la persona adecuada, la pareja adecuada, con el trabajo perfecto para ti, el que necesitas, todo, todo te va viniendo adecuadamente a través de esas serendipias, coincidencias felices que no sabes por qué aparecen en tu vida. Solo tienes que estar atento. Ahí es el único, no iba a decir problema, pero casi, que puede haber. Que es que estés tan embobado en tu propia vida mirándote tanto el ombligo, que es lo que suele pasar, ¿vale? Yo, yo, yo, yo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué tengo yo? ¿Qué es lo que quiero yo? Etcétera. Uh, que no ves las serenipias que están pasando a tu lado o por delante de ti. Si decimos, fluye con la vida, escucha lo que el alma te quiera decir, estarás atento. Al estar atento te darás cuenta, ¡ay! ¿Qué quiere decir eso? ¡Oh, oh, ¡Uy! ¿Qué pasa con eso? Te darás cuenta y ahí dirás, mira, otra serenipia, y luego otra y luego otra tu vida se llenará de serendipitas, de ser Ay, suena rarísima la palabra, de coincidencias felices, ¿vale? Que te ayudarán a avanzar y además te están indicando claramente, estás en el camino, ¿correcto? Porque si estás en el incorrecto tienes serendipias de las otras, de las que te dan en una mejilla y luego te giras y te dan en la otra, ¿vale? Pero siguen siendo coincidencias positivas porque te están avisando. ¿Vale? No os liéis tanto por favor, por vosotros mismos, dejad de seguir todo lo nuevo que sale. Palabra nueva, palabreja que se difunde, se hacen memes, etc. Y hacéis ricos a ciertas personas que lo único que hacen es aprovecharse de vuestra ingenuidad. La espiritualidad no es complicada. La espiritualidad no necesita de palabras nuevas. Está todo dicho. Todo. No se descubre nada actualmente. No se puede. Cada uno puede descubrir que eso que decían es cierto. Sí, lo descubres tú, pero ya existe en forma de enseñanza, de conocimiento. El esoterismo hoy día está explicándolo todo y está saliendo por todas partes. Y no con el nombre de esoterismo. Bueno, yo le llamo así porque es el nombre que me enseñaron a mí, que conste. No tiene ninguna importancia el nombre que le des la etiqueta. Pero ese tipo de conocimiento que está repartido en diferentes modalidades, vale pues está ya cuando viene alguien y le saca un nombre nuevo lo que hace realmente es marketing ¿para qué? pues para venderse su libro para venderte su libro o su curso o, o simplemente su ego, engrandecer su ego olvidaos de todo eso buscad la esencia ¿te gusta la palabra sin codestino? úsala ¿por qué no? pero vamos en realidad está mareando la perdiz ¿vale? venga, que no se me enfade bueno, seguro se me enfadaría si me viera pero ya sé que no me va a oír el Deepak <risa> porque es que a mí me cae bien ¿eh? que conste no le tengo ninguna manía, ni mucho menos solo que es eso, es muy americano y muy de de poner mucha música, muchos pompons y mucha historia a cosas que se conocen desde hace tiempo y que él las sabe también desde hace tiempo solo que bueno Quizás va bien porque ayuda a la divulgación de eso, de estos temas, porque llega a gente que si lo pusieras demasiado serio, demasiado esotérico, probablemente no lo leería. Entonces no es una crítica hacia él que conste ¿eh? lo que digo. Yo me refiero a vosotros, me dirijo a vosotros y os hablo, pues como mis amigos realmente somos buscadores, estamos buscando la luz, la comprensión, la sabiduría, ¿verdad?, tanto yo como vosotros. Entonces, lo que yo haya podido captar de esa sabiduría es lo que intento transmitiros. Independientemente de si eso gusta o no gusta, si a unos les va de esto o prefieren seguir otro, otro camino, por mí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Venga, si tenéis dudas, preguntas, en los comentarios del vídeo me las podéis hacer y nos vemos en el siguiente vídeo.